Resistiré en los parés Por salarios en pensión Por un trabajo que diga Y a siempre No puedo morrer sin ver El problema no hay una generación Resistiré a gobiernos indescentes Insistiré por los tres Por los seis, por los dos Nunca cesaré hasta acabar Un fuerte evento De ¡Resistiré! -es. Es no, pero también por importar la llave de la partida. ¿Cuántos cambios sacando eso la Carta Europea.